Hola emprendedores y emprendedores, vamos a hablar hoy de así de Kanamich, la parte del entrenamiento israelí, de cómo es muy importante que ustedes estudien bajo alguna metodología, pero no solamente fue la metodología israelí, sino que también fue la, la metodología japonesa del Kaizen, así es de que si quieres conocer cómo crecimos en Kanamich, cómo vamos completamente hacia arriba, es bajo estas circunstancias, primero es el modelo de la Startup israelí y el segundo es el modelo japonés, Hola emprendedores y emprendedoras canábicos, bienvenidos a su video podcast diario de Negocios, Cannabis y Política. Este es un espacio en el que están encontrando todos los tips, las mejores noticias y sobre todo una comunidad en torno al cannabis desde este video podcast diario que se llama Negocios, Cannabis y Política. El título de hoy es Así funde el Cannabis, parte 4. Recuerden que en marzo sale el libro. Acá abajo dejen sus comentarios, quien quiera el libro y también... Eh, todas las preguntas que tengan lo pueden ir dejando acá abajo y suscribirse por favor suscríbete para que esta comunidad crezca más rápidamente eh, Vamos a hablar del entrenamiento israelí, realmente cómo fue, cuáles son las claves de que kanamich crezca tanto Cuál es la clave de que tanta gente se acerque a Canamich, de que tantas personas se estén acercando a, a kanamich Mi mensajería no tiene fin, la mensajería que tenemos nosotros en Canamich es interminable porque todos los días cuando alguien ve un video nuevo como este o un video que ya se, se grabó... ¿Qué tal el sonido? Dicen que no, no son... A ver, vamos a ver acá. Bien. Entonces, esa metodología, me voy a sacar un poco más al, al micrófono. ¿Cómo, ¿Cómo escuchan? ¿Me pueden confirmar del audio aquí en los este, mensajes porfa, porque como es una, una transmisión en vivo, este, no, no, no crean que eso está grabado, entonces realmente cuando nace Canamich fue en el año 2017, que se, se tenía... La idea de, de hacer un proyecto, yo estaba pues viendo hacer un proyecto en grande desde 2017. Estaba pues pensando lo típico en bienes raíces, eh, un negocio pequeño, eh, pero no, no, no tenía nada claro. Entonces recibí como una señal, como una gran señal, realmente no fue como una señal, fue una señal. Es un libro que se llama Startup Nation. Eh, cuando recibí ese libro viene ahí te empieza a comentar cómo Israel es un país pequeño, sin recursos naturales, es completamente desierto, ni siquiera tienen agua, rodeados de enemigos, en, en estado constante de guerra, están. Y aún así con todo eso han desarrollado los ciudadanos proyectos, startups, bajo esa presión que sienten o que tienen a nivel global siempre este, han desarrollado esta metodología. Y... ¿Qué más, no? Que en México, que no se tienen recursos para los emprendedores, para personas que van emprendiendo, nadie este, tiene recursos. Entonces, teníamos esa característica, no teníamos recursos naturales, no teníamos nada en Canamich cuando comenzamos. Entonces, siempre esa etapa se llama la etapa de palos y piedras. ¿A ti que vas llegando? Por favor, ayúdame a compartir este like, por favor, y deja un like y un corazonzote aquí, porfa. Y... Eh, no se tenía absolutamente nada, porque hay mucha gente que me dice Es que yo quiero emprender un, un negocio, o yo quiero emprender un proyecto de lo del cáñamo, pero no tengo dinero O yo quiero emprender cualquier tipo de proyecto, no necesariamente nada más de lo del cáñamo Y dicen, no, es que limitante limitante el, el dinero uh, Sí y no, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros comenzamos sin nada, sin un peso Jorge Mariano y su servidor Pablo Luna, cuando fundé, cuando fundamos Canamich pues había cero dinero en las arcas, no había socios que, que estuvieran ahí todavía, no había ningún proyecto concreto, no había nada, no había negociaciones con absolutamente nadie, entonces eh, fue que empezamos sin nada en un café, en la mesita de un café, a veces ni traíamos para pagar el café, ¿eh? así de que a ver si nos invita la persona que estamos citando, y, y realmente fue una etapa muy dura. Claro que sí, cualquier emprendimiento, cualquier negocio es muy difícil en el inicio, aunque tenga los recursos. Hay personas que tienen todos los recursos del mundo, que tienen todo el dinero del mundo, que hacen su proyecto y que no no, no, no, no les fructifica, ¿no? Entonces, eh, la, la, la primera, el primer paso pues, es, es esa metodología israelí que pueden buscarlo ustedes, googleenlo, busquen, lo que se llama Startup Nation o la Nación de las Startups. Eh, donde te están explicando prácticamente cómo tú puedes hacer tu propio proyecto, porque te dicen, ¿sabes qué? Las desventajas que tienen todos nosotros las tuvimos. Y si nosotros podemos, claro que tú también puedes hacerlo. Y yo lo estoy demostrando en los emprendimientos que estoy haciendo hoy en día, eh, que esta cultura israelí, de la cual acabo de terminar un entrenamiento, eh, dejé un, a, a, tengo un entrenamiento en innovación disruptiva israelí, que acabamos de concluir por aquí en la página, le dejé este, el, el, el enlace, y, y te vas abriendo el mundo cuando, cuando tienes esta metodología, ¿por qué? Porque aunque comiences con palos y piedras, ahorita, por ejemplo, podríamos decirlo, en el año 2019 que comenzamos, no teníamos nada, y ahorita ya va a haber por ahí alguna sorpresita, en marzo vamos a abrir una tienda, que es uh, el área en la que estoy trabajando, completamente... Ahorita lo que es enero del 2022 Vamos a tener ya la, el primer este, Canamich Shop O no sé, no les puedo revelar bien el nombre todavía cómo va a ser Pero vamos a abrir una cadena de tiendas Entonces, ¿qué estás pensando del Pablo Luna en el 2019? Cuando apenas era una pequeña idea Cuando apenas se lo comentábamos a algunas personas A los pioneros, a los fundadores de Canamich Y, y qué es ahora que ya estamos a punto de abrir una cadena de tiendas en este año que estamos viendo también lo de el, el, la Expo Global Cannabis, que va a ser un evento el más grande de cannabis de todo el mundo. De todo el mundo lo vamos a estar haciendo entre diferentes naciones, ¿sí? Porque vamos a estar trabajando entre México, Israel, Estados Unidos, Canadá, Colombia. Vamos a estar trabajando todo esto para hacer algo gigantesco, amigos, ¿sí? Entonces... Es mucho lo que estamos haciendo, es mucho lo que lo que vamos a comenzar, lo que ustedes van a comenzar a ver este año Pero realmente los inicios eran completamente distintos O sea, yo no, no, no, no tenía ni, ni, ni los recursos necesarios para la logística que teníamos que hacer A veces teníamos que estar en el Ciudad de México, a veces teníamos que estar aquí en Michoacán A veces en el interior del estado de Michoacán, a veces en Tijuana, a veces en San Luis A veces infinidad de lugares en los que, los que teníamos que ir y cuando empiezas un negocio sin recursos, pues realmente es muy desmoralizante. Es algo que, que te prueba realmente si, si lo vas a lograr o no, ¿sí? Entonces, ahorita ya hay mucha estructura y hay muchas cosas que, que van a comenzar a ver. Pero los dos años pasados, 2019, 2021 y, y, y lo que va del 22, pues ha sido estar haciendo los cimientos o construyendo esos cimientos que, que pues no se ve, dice, pues es que Canamich no tiene ni un producto siquiera o algo que comercializar, ahí les va, tengan para que aprendan, va a decir, como dice el presidente de la república, vamos a estar ahí, van a andar en el evento, van a andar en el evento de Pátzco, no en el evento de Cannabis, Canamich no puede participar en eventos que tengan que ver con la parte recreativa del Cannabis, ya saben que nosotros este, andamos 100% en la parte del cáñamo, y aunque la mayoría de los eventos, hasta los del World Trade Center, no voy a decir marcas porque el otro día me hablaron bien enojados, que porque los critico. Pues no lloren, mejor pónganse a hacer las cosas bien. Eh, lo vician mucho entre, se justifica la parte industrial y medicinal o terapéutica con la parte recreativa. Y no estoy en contra, ustedes saben, los que siguen este canal, pues que, que, que yo también formo parte de esa comunidad. Pero mi trabajo en Canamich y la empresa como tal, pues no, no puede estar relacionándose en eventos eh, Que tengan como objetivo eh, la parte recreativa que, y No, pues no, no vamos a ir A lo mejor voy yo como persona, como Pablo Luna Pero Canamich como tal, pues no, institucionalmente no puede ir Entonces no, no hemos ido ni a ExpoWeed, ni a, a WTS, ni nada de eso este, Pero porque nosotros traemos pues otra línea No los critico ni nada Qué buena onda, ojalá les vaya muy bien en su evento. Y este, Pero igual igual si, si alcanzo me doy una vueltita, ahorita tengo muchísimo, muchísimo trabajo en lo de Canamich. Eh, tenemos una sorpresa para, 2000, eh, perdón, para 2022, eh, para el mes de marzo de 2022 tenemos una gran sorpresa, les va a gustar mucho. Aparte de que sale el libro de Así fundé Canamich, donde van a ir viendo parte por parte de todo esto tan difícil que les he comentado. Entonces a mí llegó a mis manos ese libro, de Startup Nation, llegó el libro y prácticamente yo empecé a replicar lo que decía ese libro. Así, ¿Ah, o sea, no tienes recursos, no llores. Si tienes palos y piedras, pues con palos y piedras comenzamos, ¿sí? Porque hay muchas personas que dicen, es que no tengo logo, es que no tengo marca, es que no tengo un buen empaque... Es que no tengo aquello, o sea, son, son las personas del es que, del es que, es que, es que, es que no puedo, es que... No. Entonces esa gente nunca va a dar más... El que da excusas no da resultados prácticamente, entonces... Eh, aún y sin recursos comenzamos Canamich y fue bajo esa metodología. Si yo no hubiera tenido ese entrenamiento por medio de ese libro, que lo leo como si fuera... Como si mi vida dependiese de él, no habríamos avanzado lo que estamos avanzando, ¿Sí? Y eso, que ahorita nada más nos ven en, me en medios sociales, pronto, pronto nos van a ver en algunas tiendas, ¿sí? Que vamos a comenzar a abrir, entonces, ahí les van estas sorpresas del año 2022, que va a ser muy difícil para muchos porque a nivel global el tema del bicho está volviendo y, y se están cerrando fronteras, se están cerrando aeropuertos, se están cerrando ciudades, veremos qué tal nos va acá en este en nuestro continente americano, que fue muy lastimado la primera, segunda y tercera ola, veremos ahora qué tal se va dando todo esto, entonces eh, nosotros ya estamos listos para trabajar con o sin pandemia, ¿sí? vamos a seguir trabajando, ¿por qué? porque nosotros estamos acostumbrados a, a estar en contacto con la gente, como aquí, que ustedes están en su casita, en su trabajo, en su carro, en algún lugar, con sus audífonos, viéndonos en una pantalla, en su sala, viendo este programa, y yo estoy acá ¿sí? En mi estudio donde puedo estar Sin cubrebocas ni nada Y puede que hay gente eh, No sé si todavía hay gente de la que no creen en, en, en esto que está pasando Pero en Canamich hay algunos socios Que están eh, enfermos que dieron positivo Entonces vamos a, a, a Continuar y vamos a seguir Trabajando por medios digitales muchísimo eh, Quien quiera el Formar parte del grupo De Whatsapp ya saben es un Whatsapp donde Voy a comenzar a mandarles un boletín semanal de la comunidad de Pablo Luna, por aquí mándenlo un mensaje, nos vemos hasta la próxima les mando un fuerte abrazo ya saben, estoy en pie al orden nada me voy a leer acá los, los mensajitos Ramón Granados eh, Josué Fernando, saludos amigo Canemí suena muy bien, se escucha bien Julio César, Campoy Figueroa App Peralta buenas tardes mando un mensaje, ahorita lo checamos Jesús González, buen día eso, con palos y piedras Señor va. Entonces, nos vemos en la próxima, les mando un gran abrazo, nos vemos mañanita. Mañana les voy a tener un tema este, muy controversial. Saludos de Oriente de Puebla, Dios te bendiga. Muchas gracias del Oriente de Puebla, la verdad. Siento muy bonito todos los mensajes que me mandan de, de, de bendiciones. Todos los mensajes que, que me dan de, de aliento, la verdad... Yo nunca hice esta página para eso, yo lo hice para comunicar lo que la empresa que tenemos está haciendo, pero realmente se ha generado una comunidad de personas alrededor de, de esta marca que, que, que me da mucho gusto. Por ahí me voy a asociar con una persona que tiene un smoke shop, una sociedad muy, muy, muy pequeña, una participación muy pequeña a la que voy a entrar, pero imagínate, eso me lo dio esta comunidad, eso no es invaluable para mí, la verdad, yo aprecio mucho, por eso estoy todos los días. Una persona me dijo, de aquí mismo, ¿sabes qué? Tengo un small shop y te vendo el 10% en tanto, algo muy, muy barato la verdad, pero yo quiero que seas mi socio, y yo me quedé así de, bueno, pues, en lo que podamos colaborar, entonces, eh, quedo en pie al orden, ténganme paciencia, como dice el presidente, ténganme paciencia con los mensajes, la mensajería está a tope, a, a tope, a tope la mensajería, entonces, eh, somos uno, dos, tres personas en los mensajes, y ahí va. Entonces les mando un fuerte abrazo. Es cuanto, quedo no en pie del orden.